Hola, bueno, quería hacer este video después de todo lo que, lo que está pasando. Antes que nada, pedir perdón obviamente a, a mis compañeros, al club. Eh, sinceramente pensé que, que iba a mantener libre después de, del partido, como venía pasando eh, durante las semanas anteriores. Tenía organizado este viaje a Arabia, el cual, el cual había cancelado anteriormente y, y, y este no pude. Y, y nada, vuelvo a repetir y pedir perdón por por lo que hice y acá estoy a espera de ver lo que el club decía. Nada más, un abrazo.